vais a creer dónde estamos, pero básicamente estamos a malditos 10 metros de la puerta del secuestrador Donde está ahora mismo Max, mi perro en Rumanía Ya sabéis que ayer entramos y fue una auténtica locura Nos quedamos dentro de la casa del secuestrador, lo vimos, pero no encontramos a Max por ningún sitio Por lo cual, Maximus4, hemos... hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a intentar seguir al secuestrador a través del AirTag por Club Napoca Y seguramente podamos sacar algo más de información porque obviamente necesitamos encontrar a Max La cosa es que va a ser una misión super mega ultra peligrosa, pero lo tenemos que hacer Porque si no, nunca en la vida vamos a encontrar a Max y el secuestrador sabe que nosotros ya estamos aquí Porque estoy 100% seguro que nos vio ayer Es una misión súper peligrosa, pero tenemos que afrontarla Porque si no, no vamos a encontrar a Max jamás Y fijaros que básicamente Estamos en el patio interior de esta casa Hemos visto a un maldito gato Y hay un maldito pato, Nacar sí, Lo mejor de eso es que hay patito oh, no, no, no, no. Hola, hola Chiquitines, chiquitines, chiquitines, que no os voy a hacer absolutamente nada Se está metiendo detrás todo, está que intenta pillar uno se, están se, están se está resbalando Cuidado, está resbalando, cuidado Uy, se está poniendo agresiva, eh Me ha atacado no, Casi tengo que atacar un ojo. vale Mira, está justamente ahí protegiendo los plantas Azul, a, full, a muerte, o sea. Pero es que nosotros le queremos solamente dar comida Pero Vamos a dejarlos justamente aquí, tranquilos Que tampoco los queremos agobiar, así que vámonos A la puerta de la casa del secuestrador Que ya creo que ya mucho ruido hemos hecho Y a lo mejor ya incluso sabe que estamos aquí Pues Maximus, Pot, ya estamos justamente aquí Otra vez sí, en ya. el sitio ¡Otra vez! que está abierta incluso la maldita puerta Así que vamos a pasar dentro, vamos a ver qué es lo que hay aquí Muchísimo cuidado porque el secuestrador puede aparecer en cualquier momento Hay dos coches totalmente iguales este, el Mercedes y eso, o sea, son totalmente iguales Y cuando hay dos coches iguales, 100% es mafia O sea, que los secuestradores 100% son una mafia rumana y la cual ha secuestrado a nuestro perro Mira, estos cristales también están reventados Esa pared está llena de pintura La ventana, aquí la puerta está como cerrada Da un mal y rollo que flipáis, Squad ¿sí? Y fijaros que esto también lo vimos ayer Pero es que igualmente, da un mal rollo que flipáis, tío Y me he estado informando y se ve que esto era un búnker de guerra Claro, o sea, es el sitio perfecto para que unos secuestradores tengan a nuestro perro Porque claro, entre que esto está cerrado entre que hay cosas super mega ultra extrañas, entre que hay está todo reventadísimo. Claro, esto da mucho miedo por la noche y esto la verdad no hace nada de gracia. Vamos a subir justamente por aquí, a ver si, si encontramos a alguien por aquí. Aquí hay un montón de nombres de gente. Son como todos los vecinos, mira los diferentes apartamentos y los nombres de cada persona. Quizás aquí está el nombre del secuestrador. Yo la verdad es que lo dudo muchísimo, así que vamos a ir para arriba vamos a ver el montón. Cara, te va. No, no, no, no. En serio, escúchame, escúchame, escúchame. Que absolutamente todas las Maximus Squad se acaba de suscribir y está aquí viendo nuestras aventuras, nuestras locuras por Rumanía que acabamos de venir a un sitio que no tenemos ni idea. Y tú te estás cagando ahora. Sí, tío, da mucho miedo. ¿Qué quieres? Escúchame, Nalcar, pero que tenemos que ir, Fran. ¿Tú irías ahí arriba, sí o no? A ver, da muy mal rollo, pero ya que hemos venido hasta Rumanía, yo creo que habría que subir. Vale, subiremos. Es que gracias es un maldito aguafiestas, tío. Es, es un cagao, cagao, cagao, es un cagao, tío. Pero sí que es verdad, máximo Squad, que todo esto parece una maldita cárcel, tío. Que mirar cómo se ve. Absolutamente todo desde arriba, tío. Vamos a subir justamente por aquí arriba. Pero es que fijaros, tío. Las puertas, todo es como todo de metal sí. reforzado. Yo tengo, el mar, rollo. Yo tengo el móvil para llamar a la policía en cualquier momento, ¿eh? Sí, sí, te va a ayudar la maldita policía aquí, tío. Lo que queremos subir es justamente allá arriba, tío. Ahí sí que no subo ni de coña. Sí. A ver, sí, me fragane, Tenemos tío. que subir de una maldita vez. Hemos venido aquí para subir. Bueno, a ver, estaría bien ver desde arriba, ¿no? Claro que estaría bien ver desde, desde arriba. Pues por eso, chicos, hay que subir. Vale, vamos a ir para arriba con muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. muchísimo, muchísimo. Se mueve esto. Sí, sí, se mueve un montón, ¿eh, chicos, se mueve un montón. Es que no mueve absolutamente nada de esto, pero bueno, lo no que. Me... Es que mirad, hay un maldito juego de super peor. Extraña aquí, tío. ¿Qué, ¿Qué es eso, coño? Puede sí. ser de cualquier maldito niño, fijaros aquí también hay un montón un... de guante súper peor. Extraños dos más que acabamos de meter. Madre lo loco de aquí, tío. Es que mirad, o sea, es como un látigo gigantesco. Y está absolutamente todo, todo esto agujereadísimo, tío. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a la puerta a esperarla abajo. Y más o menos sabemos cómo es el Nosotros ayer lo vimos con una solera gris. Básicamente, le hemos enseñado al señor que. Bueno, hemos estado, estamos buscando un perro y se lo ha visto. Y básicamente nos ha dicho que, que hay muchísimos robos, muchísimos secuestros de personas y que, sobre todo en este edificio, que tengamos mucho cuidado porque nos pueden pasar cosas muy malas. Servus, Itthon ahora mismo nos está llevando con no sé quién a ver si alguien ha visto algo ¿Cuál es de ahora nos está el está quién a ver si alguien nos acaban de echar del edificio, no estoy sí. entiendo nada. ya vamos, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Pua, estamos, ¡Qué locura! Nos... O sea, literalmente le ha la... Que ha abierto la puerta del maldito apartamento, tío. Ha abierto la puerta del maldito apartamento y al momento ha cerrado cuando nos ha visto, tío. Vamos a esperar a que pase algo, que salga el abuelo o lo que sea de la mafia. Así que vamos a escondernos detrás de esta maldita torre gigante y vamos a ver simplemente qué pase lo que tenga que pasar. Estamos más o menos unos 15-20 minutos y, te... y nadie ha salido del edificio, pero bueno. Solo vemos coches, coches y coches y coches y coches y coches ver, tú, tú, tú. Mira, ¿Es mira ese sí. tío de gris se acaba de salir justamente de ahí vale, vamos? que es ese? Bueno, No tengo ni idea, pero está yendo con el teléfono, con las estas, con la capucha, nadie va encapuchado río, ¿eh? Y sí que es verdad que va muy mal ríos no sé dónde está, está yendo, pero se acaba de parar, así que nosotros vamos a actuar con vale, total normalidad. Sabe quiénes somos, ¿vale? No nos puede ver. Vale, acaba de cruzar el rojo, me cago en la. Aquí Vale, vale. Vale, vamos a meternos justamente en el o que sea detrás. Vale, me se acaba de girar, se acaba de girar, se acaba de girar, creo que no. Me cago en la creo que nos ha visto, tío. Se va a meter justamente detrás de la cosa esta. Vente, vente, vente conmigo, rápido, rápido, rápido. Me voy a poner aquí detrás, como si no estuviera pasando absolutamente nada. Vale, ¿dónde está el pavo? Fíjate. Mira, ahí está el pavo Yo no he salido corriendo para verlo delante Y sí. se ha girado Y creo que nos ha visto, eh Vale, ¿qué hacemos? ¿Seguimos ese pavo o no seguimos, ¿Seguimos ese pavo? pavo? Mira, bro, ya sé que soy un cagón todo lo que tú quieras, tío Pero esta vez hay que ir a por él sí. Es nuestro momento, ¿dónde lo vas a encontrar mejor que ahora? Se está metiendo en la maldita iglesia Se está metiendo en la jodida maldita iglesia, tío Fijaros qué maldita mente enorme es esto No, no se ha visto ser. y es una cerrona, tío, están ahí todos dentro, harta qué es que puede ser, Me no, pero es que... Es, es que como salga por el otro lado y no lo veamos, ¿qué? Tío, es una enferrona esto, yo no entraría. Ahora aquí sí que no entraría. Que en la iglesia de Dios nos van a echar con la cámara. Vale, escúchame, para de grabar yo voy a grabar absolutamente todo con el teléfono, ¿vale? Vale, acabo de ver al señor de negro que hemos visto encapuchado saliendo del edificio entrando. Acaba de salir por la puerta de atrás, eh. En realidad ahora mismo salir de aquí ya. Vamos, vamos, Pero, Y justo se acaba de parar la maldita música cuando acabamos de salir. ¡Es bro, que Dios! ¡Qué mal rollo, bro! ¡Qué mal rollo! Estoy sudando, no lo había pasado mal en mucho tiempo. Vale, acabo de salir justamente por la puerta de atrás, Así que vamos a la puerta de atrás. ¿Qué es lo que hay detrás de la iglesia? Venga, que lo Detrás de la iglesia hay un maldito parque. No encuentro madre, ¿eh, tío. Vamos a ir al parque, vamos a intentar encontrar al tío este. Pero esto da un mal rollo que flipáis, tío. Espero que absolutamente todo el mundo se quede hasta el final del vídeo se suscriba al canal y que le dé un pedazo de like porque esto es una salvajada, tío. tío. Vamos, vamos, vamos. Acabo de girar, acabo de girar, acabo de girar, acabo de girar. Corre, corre, corre. Vale, yo no me puedo perder la pista ni de coña, anda. Corre, corre, corre, corre. Buah, acabo de llegar. Buah, la, buah, la, buah, buah. Acabo de llegar a una zona rarísima, eh. Acabo de llegar a una zona rarísima. estamos? En un jodido parque, ¿sabes? ¿Cómo está Este, perdón vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, ¿Habrá girado, no para allí. Ahora es que para la derecha, ¿no? Hace un momento estaba aquí. No lo sé, pero la verdad es que no hace nada. Corre, corre, corre. ¿Es que dónde está? ¿Dónde está el? O sea, sé. O sea, en un segundo a otro. No sé tío, No a otro. Se me había. A meval, a meval, a meval, a meval, Creo que se ha ido para el parque. Sí, puede, ser, puede haber girado para el parque. Pero Arta, que es enorme, tío. Va a ser imposible encontrarlo. Puede haber girado para el parque fácilmente, eh. Es que se puede haber ido por mil millones de sitios. No sé, tío. Y esto es literalmente más grande que el parque de, de Madrid, tío. Válgame, válgame, válgame, válgame, válgame, válgame, válgame, válgame, válgame, válgame. No sé qué hacer, tío. Yo volvería al apartamento, tío Y esperaría a ver si el AirTag da otra señal, tío Vale, Máximo squad, acabamos de venir básicamente al aeropuerto No hemos podido grabar absolutamente nada Porque se nos había acabado la batería Nacar, tú siéntate como si no estuviera pasando absolutamente nada Porque básicamente hay muchísima gente Pero si os fijáis Está justamente el tío ahí Ha venido al aeropuerto en un taxi Lo hemos tenido que perseguir Y el tío es súper raro, se va parando en cada esquina Va mirando para todos lados, o sea, está como buscando algo Hombre, normal si se ha secuestrado al perro y sabe que a lo mejor nosotros estamos aquí, pues normal. Es que Si os fijáis, sigue estando ahí. Vale, se está levantando. Se está levantando. Con tranquilidad. Vamos a La esquina pasa nada. Aquí no pasa nada. Sí, vamos a ir a la zona de jugadores y el tío está justamente ahí. Vale, Tú vente conmigo y ya está, tío. Está ya está no, no, no, no está. Está bajando 100%. Está bajando. Está yendo al Porti y es Camele Gates. No sé qué nos está bajando al aeropuerto. Es que el aeropuerto ese es súper pequeño. Mira, escúchame, escúchame. Te voy a pasar una tienda. Vamos a dejar el espacio. Vamos a dejar el espacio. Ahí está como si Nosotros estamos mirando las mesuras anti-COVID. No sé yo, no sé cuánto. Y el tío acaba de bajar las escaleras. Tranquilo, tranquilo. Ahí está justamente. Vale, Maximus cuatro. Como si no estuviera pasando absolutamente nada. Que hay muchísima gente en la guerra, que hay muchísima Muchísima, gente. pero que muchísima gente, vale Mira, el chico está justamente ahí Vale, está en una puerta de embarque, pero no pone ni dónde va Pues que todo es más turbio, más turbio, más turbio Y más turbio todo el rato No le seguiríamos, eh Vamos a esperar tranquilamente aquí y nos vamos a meter en su maldito avión Si no nos dejan pasar, pues estamos bastante, pero bastante jodidos Pero vamos a llegar hasta el fondo De este asunto 100% Tío, se acaba de meter en este autobús, se acaba de dejar pasar, así que yo me meto aquí y aquí no ha pasado absolutamente nada Vale, pues acabamos de llegar justamente al avión Vale, el tío se está metiendo por ahí, eh Vale, vale, vale, vale Vamos para adentro, aunque no tenga ni idea de dónde nos estamos yendo Nakar. Yo tampoco, tío, la verdad que ya en este viaje me lo espero todo ¿Dónde nos estaremos dirigiendo, tío? Literalmente estamos persiguiendo al secuestrador de nuestro perro por toda Europa A ver dónde llegamos es justamente aquel de la gorra. Se ha quitado antes la capucha y se ha puesto la gorra. No sabemos lo que está pasando, pero ha salido básicamente el hilo todo la avión. Y esto, la verdad, es que no mola ni un pelo, ¿eh? A lo mejor cuando llegue el avión lo Básicamente lo que ha pasado, básicamente nos hemos Bajado del avión y hemos ido con el coche Hacia donde nos mostraba el airtag Hemos perdido al tiro del avión porque no tenemos Ni idea de dónde está básicamente Pero me muestra que el airtag está a unos 500 metros pero es que flipar donde estamos Literalmente en medio De una maldita montaña Acabamos de básicamente Llegar a una zona donde pone que hay Zona videovigilada a las 24 horas Pero que esto está vigilado eh, tío, Pero es hay cámaras eh. por absolutamente todos los lados En plan hay una ahí, otra ahí Otra ahí, yo no sé, pero madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Una perrera o qué hacen aquí, bro? Chicos, ¿sois conscientes que tenemos que entrar, verdad? Obviamente, hay que recuperar sí, a Max Yo no he ido hasta Rumanía para nada, tío ¿Ahora no vamos a entrar aquí o qué? Pues Maximum Squad, creo que es la parte más peligrosa de Absolutamente todo el viaje ¿Dónde está el perro, vamos a ver qué es lo que nos ha yo lo único que digo es que os preparéis porque esto va a ser un rescate épico. Bueno, escúchame, escúchame. Deja el coche aquí, deja el coche aquí. Bajaros, bajaros, chicos, bajaros, bajaros. Venid, venid. Ol, ol, ol, ol, ol, ol. Vale, vale, esto da muy mal rollo, Arte. Esto da muy mal rollo. Mira, hay casetas como de perros, de gatos, Oala, yo qué sé, tío. Hola, what the fuck. Mirad, están encima de numeradas, tío. O sea, aquí 100%. Mira, estoy escuchando los perros. Literalmente esto es una maldita perrera en mitad del bosque. Perro, el... perro, perro, perro, perro, perro, vamos, vamos chicos, vení, hola perro, hola perro. Hola perro. Mira, está súper agresivo No hay que hacer mucho ruido, no hay que hacer mucho ruido ¿eh? No se escuche mucho, como que no está pasando nada Pero, Pero hay muchos perros yo. diferentes Pero esto de verdad es muy turbio, incluso más turbio que lo de Rumanía, ¿eh? de verdad Mira, mira, mira, mira el pequeño perro Está enterrado, tío, en una maldita jaula, todos encerrados en jaulas. Pero ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¿Ah! ¡Max! ¡Max! ¿Cómo estás? Max, mira, mira, se esa tubo Hola Max ¿cómo, Max, ¿cómo estás? Max, ¿cómo estás? Max, ¿cómo estás? Mira, míralo, míralo, estás súper mega ultra nervioso. Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Max está. Hola, ¡Hola, hola! Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira. Hata, rápido, alguien entra a sacarlo de aquí, tío. Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, súper mega ultra nervioso Vale, la cosa es que ahora mismo hay que sacarlo como sea de aquí para irnos a casa. Max, sí. Tranquilo, tranquilo sí sí sí Ahí está, muy bien, muy bien tío. Vale, Max, tranquilo, tranquilo Mirad, se mete ahí debajo Mirad, en plan rollo Protégeme, protégeme, protégeme protégeme Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos de vale, aquí? Vale, creo que tengo un plan harta He visto que hay una casa ahí al fondo, ¿vale? Que imagino que es donde deben vivir los ilustradores Vale Entonces, hay que evitar pasar por ahí Pero claro, no tenemos que correr nada Y Max está como loco, tío Claro, ahí está la cosa Es que Max Deberíamos hacer que Lleve baje con el coche Y salir corriendo, tío ¡Corre! Vale, vale, dale sí, Lo tengo, lo tengo, corre! corre!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 y bueno, Maximum Squad, justamente por aquí tenemos a Max. Está ahora mismo flipando porque tengo un trozo de jabón súper, mega, ultra, muy bueno. Le hemos dado un poquito de comida. <risa> dame la pata, venga, dame la otra patita. Venga, dale otro modo de disquito. Pero bueno, Maximum Squad, Deciros que Max ya está a salvo, ya está junto con nosotros. Ya está bien en casa. Así que nada, princeso, que no te vuelva a pasar absolutamente nada a ti, ¿eh? Porque tú ya sabes que yo por ti sufro, tío, sufro. Así que nada, Maximum Squad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver absolutamente todo este pedazo de vídeo muchas gracias por apoyarnos en este viaje muchas gracias por suscribirse al canal por darle like por compartir absolutamente todas nuestras locuras así que nada máximo squad yo soy Arta y como siempre digo vive al máximo